¡Mierda! ¡Llego tarde! ¡Llego tardísimo! ¡Joder! Los investigadores y científicos... Perdón por llegar tarde. A ver, ¿cuál es tu excusa esta vez? Pues no se lo va a creer. Iba caminando por la calle cuando de repente unos ovnis me han empezado a perseguir y me querían matar. Me he pasado fatal. ¡Otra vez con tus mierdas! ¡Estoy hasta los huevos! ¡Estás castigado lo que queda de curso! Pero... ¡Antonio llega tarde! ¿Y qué es la vida sin un poco de aventura? ¡Antonio hemos empezado hace media hora! ¡Mira aquí! ¿Qué va a ser esta vez? ¡Pues que a mitad de camino me he quedado ciego! ¡Lo sabía! ¡Otra excusa de mierda! ¿Ves? ¡Que no se lo juro! ¡Ah! ¡Privić! ¿Ya sabía Boris ¡No se lo va a creer! Efectivamente no me lo voy a creer Ah, pues... ¿puedo pasar? No Pues ya está ¡Antonio, llega tarde! Vamos a ver, ¿nunca has soñado que se despertaba, se vestía, desayunaba, cogía el metro y ya llegaba a clase? La verdad es que sí, Antonio. Adelante. Gracias. ¡Eh! ¡Oh, ¡Mierda, a las once y media llego tarde, joder! ¿Acaso usted se ha suscrito a mi canal? ¡Suscríbete! Hay algo por lo que no podré echarme la bronca jamás. Un gatito. Si no lo veo, no me ve. Si no lo veo, no me ve. Si no lo veo, no me ve. Si no lo veo, no me ve. ¡Antonio, llegas tarde! Yo también le he echado de menos, profesor. Antonio, llegas tarde. ¿Antonio? Yo no conozco ningún Antonio. Antonio llega. Un mago nunca llega tarde. Ni pronto. Llega justo cuando se lo propone. ¡Anda, déjate! ¡No! ¡Puedes! ¡Pasar! ¡Es que ese mago... Oh. Yo brillé para ruso? y mandé un ¡Oh, José <risa> la! Pues a ver, he perdido el bus, luego el metro, he tenido que ir caminando, me ha atropellado un coche y me he muerto. ¿Y cómo es que está aquí? Porque usted también está muerto. ¡No! Buenos días. Hasta luego. Lo siento, señor, me perseguía un tren. Pero ¿cómo le va? ¡Ah! Pero ¿y qué me dice de este gatito? Hmm. Otra vez llega tarde. Ahí este Antonio. No, vale. Llega tarde, profesor. Si son las 7 de la mañana. ¡Pero yo he llegado antes! Me he encontrado a Thanos abajo y ha dicho que se iba a cargar a la mitad de la población. I am inevitable. De verdad, cualquier excusa es buena